Y ese sabor! ¡Me voy con mi ¡Que suenen los cueros! ¡Ah! ¡Esas trompetas vampiro! ¡Para Laura Sonidera! ¡Ahí está Tino! ¡Echale Tino! ¡La amiga Laura! ¡Y el machete! ¡Oye qué rico! y me voy a la cumbiamba oye qué sabor, oye en el botanero con quién? quiero bailar y voy a cumbión, quiero guapachar con un trago de quiero bailar y voy a cumbión, quiero guapachar con un trago de ahí está para vampiro vampiro tv Marta, así baila la banda de Dallas Tejas para la chica de negro, el chaletino, esos cueros, las cazuelas de la gaviota. La Jolis. Oye, qué sabor. Rico. Esta noche. El botanero. Con la gaviota. Siempre llevo en mi mochila una media de ron blanco. Ya se armó la rueda. Es que Yolis La amiga Marta Para sonidos barey. Oye que cumea Sabrosa Oye nada más Ahí está para Don Gato Muévela Don Gato Bailala y los pasos prohibidos. Oye qué sabor, rico. Sonido gaviota. Se va. Sonido Gaviota, la reina del bajo.